Pues hoy es martes, quincenalmente, ya saben que siempre damos paso a esta sección tan colorida y que tanto nos gusta de la mano. Que no puede ser de otra manera nuestro compañero y amigo también Javier Fernández. Muy buenas Javier. Gracias, sobre todo por lo de compañero Hombre, que me conté es que ya, como parte de la casa. Dinos, es, dinos para mí como, es un a ti, como a ti no te consideremos compañero ya después Muchas de tantos gracias. años con nosotros. Muchas gracias. Sí, bueno, un placer gracias. volver a estar contigo, Javier, sí, que hacía mucho que no coincidía mucho, contigo. No, no. Y hoy, claro, no podemos hablar de otra cosa que no es ese día tan especial que va a suceder el próximo domingo: sí. Sí. Día de la Madre. Y es que hay un clásico, señoras y señores, bueno, un clásico que se reinventa. Ahora vamos a explicar por qué que nunca falla. Las flores, Javier. Las flores es algo imprescindible. Si queremos transmitir sentimientos, ya te lo he dicho más de una vez, el mejor vehículo para hacerlo es las flores. Las flores en todo su variantes que tenemos que son muchas vamos a ir nombrando. Hoy os he traído para ir nombrando una serie de, de, de, de, de posibles eh, mm, formas de, de regalos que podemos hacer a nuestras madres. a Nuestras madres o cualquier ser querido, Pero en este caso vamos a dedicar solo a nuestras madres. Eh, en este caso, esta vez hoy, no traigo nada para confeccionar, lo traigo todo confeccionado, pero traigo unos artículos un poco originales. Eh, hemos introducido, ya los está aquí enfocando nuestro compañero, eh, unas cajas. Eh, son cajas las típicas sombrereras, que están como muy de moda, eh, por este tipo de formato redondo que tienen, con su tapadera. Eh, pues eh, la, hemos hecho varios tipos de, de formatos para eh, meter flores. Flores e incluso plantas estamos haciéndolo y quedan, la verdad, es pues un formato muy diferente, muy atractivo. Una novedad, sí, la verdad. Sí. Un concepto de caja que no teníamos hasta ahora muy interiorizado. Muy en el que veo que se... Sí, esa ¿Viene de por allí? Sí, sí, sí es ¿Ah? un concepto muy americano lo de las cajas. Uh -huh. sí. Que se puede combinar distintos tipos de flores. Hay cabida para todo tipo. Sí, sí, sí. sí. Y, por cierto, estas son súper curiosas. Sí, esas son las famosas anastasias que las hemos trabajado en uniforme. Sí, forma. en alguna ocasión me suenan a mí que las has traído ya, pero la... estos colores como que atraen mucho. Se llama, obviamente, arcoiris. Mm, fíjate. <ríe> son sí. exclusivas nuestras. ¿no? Eh, no las encontraréis en muchos sitios y, y, y la verdad es que son una pasada, son una pasada. Bueno, pues ahí quedan estas opciones que como vemos este tipo de cajas, distintos tipos, distintos tamaños, se pueden combinar todas las flores que deseen porque no sé por qué... Pero siempre como que hay una cierta debilidad por algún tipo de flor. Si conocemos un poquito a la persona a la que van a ir dedicadas, podemos aconsejaros un poquito o pediros eh, qué flor puede que le guste más. Y si no, vosotros asesoráis también. Si no tenemos ni idea de qué flor puede venir bien, vosotros confeccionáis también a medida lo que necesites. Yo lo primero que hago con el cliente es preguntarle, ¿para quién? ¿Qué uso le vas a dar a esas flores? Eh, ¿Es una madre? ¿Es un...? quién, para qué, qué acto, en este caso son madres, entonces en este caso yo creo lo importante es algo alegre, algo en cierto modo que diga amor, que las rosas siempre dicen amor, en el rojo por supuesto, pero en cualquier color dicen amor. Y, y luego ya lo que estamos hablando, en este tipo de formato, pues quedan quedan auténticos. Hemos traído, en este caso, una flor variada, de las anastasas que has hecho tu no, no, eh, mención, y con rosas. Con rosas lo hacemos en cajas grandes también, con muchas más rosas y más se puede hacer más coqueto o un poquito más hablando ustedes deciden, eso ya mandan ustedes. Pero aparte de estos artículos tenemos montones. Te iba de a decir ellos. Javier porque esto es bueno, lo presentamos como novedad este año, estas cajas eh, que pueden encontrar en Floristerías Mayo, pero hay múltiples, múltiples opciones además combinadas con todo tipo de elementos que sí. no son flores. Vamos, vamos a hablar un poco por, por encima. En rosas, por ejemplo, pues en rosas tenemos eh, este tipo de formatos, los típicos de formatos de unidad, de medias, de docenas, en jarrón, en corazón, de rosas que hemos eh, tra eh, traído ya aquí en los enamorados me parece que presentamos alguno ahora hemos presentado uno hecho solamente con la flor esta pequeñita que se llama paniculata eh, hemos hecho un corazón hecho muy texturadito de paniculata con unas rosas blancas en el medio que queda magnífico y luego en flor variada por supuesto tenemos cestas tenemos también los jarrones los jarrones ahora en esta época de tulipanes que funcionan muy bien en ramo o en jarrón eh, los iris que también es ahora cuando lo mejor los podemos encontrar luego es más complicado fuera ya de temporada y eh, eh, pues algún formato más luego por flores claro muy muy diferentes como son las anastasias o como soy, he utilizado aquí claveles de colores muy muy pintorescos muy diferentes muy muy bonitos eh, se pueden hacer cantidad de cosas y luego pasando ya a otro nivel tenemos plantas. En plantas tenemos la mejor colección de cestas que te puedas encontrar. Tenemos como unos 30 modelos diferentes de cestas. Las cestas, eh, consideramos cestas eh, en formatos atípicos, porque no son es desde un cofre hasta un barco, hasta unas cajas, hasta las cajas decoradas de, de mil formas diferentes, eh, eh, un tipo como unos huevos de piedra que son magníficos, unas teteras, tazas, bueno, hay un montón de artículos diferentes y muy, muy, muy bonitos. Bueno, sí, pues elementos distintos en los que se pueden incluir esas eh, flores y eh, se pueden acompañar eh, con cosas originales, me explico, globos, eh, cosas para comer, bombones, vino, ¿o qué? vino. champán, jamón, eh, sí, sí, sí, sí, sí. en, en nuestra página web, en mayoflog.com, encontrarán un montón de, de, de posibilidades de, de compra de, con complementos de este tipo, tarjetas... Eh, hay cantidad de elementos muy, muy, muy, muy de sorpresa para, para poder acompañar a esto. Incluso en ocasiones estamos en colaboración con personas para poderlo regalar cosas tan bonitas como eh, pues llevar un, un violinista ah. y que le entrega el ramo y toque uno o varios temas de violín. O sea cosas, que la originalidad no solo va en el contenido, sino también en la en forma, forma si es exactamente, preciso. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Intentamos todo a vestirlo lo mejor posible. Hay muchas ideas, y ideas que podemos hablar con el cliente y, y dárselos, darse, hacerla en, os, en otros ambientes, porque podemos irnos a desplazarnos a sitios. Hay cosas que hemos hecho realmente increíbles. Bueno, puestas de, puestas de escena de película que, que promete sí. floristerías sí. mayos si sí, deciden asesorarse por sus manos y sí, por su sapiencia porque ya son muchos años de experiencia y eso se nota. Sí, Casi 40, y pico, no sé si llegan a los 45, pero cerca cerca andamos con nuestra primera tienda en bermejeros. Madre Ahora mía. Estamos en Bermejeros, en la calle Valencia, tenemos tienda también en Madrid. Con, quiero hacer mención a ello, un gran equipo de profesionales que hay de, detrás, en Madrid que está allí mi hermano, con, llevando todo el tema, tener unas páginas con un grupo de cinco o seis personas allí, m, m, m, depende del momento... Eh, todo el tema de la tienda virtual, aquí en Salamanca con nuestro personal en las tiendas que está Monse, está Rosa, con nuestro personal abajo en, la, en, en los, de los almacenes, en la compra en, en administración, Celia, Maite, Carlos en el almacén, Javier, hay un montón de gente detrás de todo esto, nuestro personal de reparto, bueno, hay un montón de gente eh, y extras, ahora para el tema de, de novias, que necesitamos siempre coger una, dos, tres extras, que entran que ya son parte de la familia porque vienen todos los años con nosotros, varios meses a, a, a estar con nosotros y a trabajar. La verdad es que no es mmm, Javier, que soy y a lo mejor la imagen que se ve aquí en la, la tele, si yo soy lo, lo mínimo, detrás de ahí un equipazo de personas desde ya te he dicho desde la compra hasta el último momento de asesorar en la venta, impresionante para todos, para ellos y para las novias, que yo sigo diciendo que es un, una, un elemento muy importante para nosotros a partir ya de esta época. Estamos culminando ahí nuestras últimas entrevistas de, para decidir lo que es las compras y pedirle disculpas porque a partir de ahora... Los fines de semana nos va a ser muy costoso el poderlas atender, como es lógico, entonces intentar que esas citas que tengamos con ellas sean eh, un lunes, un martes, un miércoles, hasta un jueves, porque ya el fin de semana nos es muy complicado pedirles perdón, pero salvo cosas muy concretas que tengamos no nos quede más remedio es prácticamente imposible poderlas atender pero sí podemos hacerlo a través de, del Skype que hacemos en pantalla compartida y, y le hacemos unas reuniones igual que pudiéramos hacerlo en la tienda porque ven todos nuestros todo lo que tenemos en nuestros ordenadores y eso igual ven las mismas fotografías y les puedo asesorar de la mismas Vaya engranaje, vaya engranaje de floristerías mayo para que todo funcione, para que puedan ayudarles en esa puesta en escena de esa sorpresa especial de esa boda, de ese momento tan tan íntimo y tan único, eh, esperamos que lo sea único, una que no se repite, realmente. pues fíjense, fíjense todo lo que hay detrás y, y además eh, también ha apostado por las nuevas tecnologías y con esto desde las, de las reuniones virtuales me has, me has dejado sí, sí, sí, pero, alucinada. Pero no son ni una ni dos, date cuenta que ahí tenemos muchas parejas que están en Estados Unidos, en Australia en Alemania en, en un montón de sitios oh, o, o, o ahí en Toledo pero, en pero que no pueden y no venir pueden. <ríe> y así lo hacemos muy a bien. la hora que quieran como quieran, yo me quedo por las tardes por las noches, a mediodía a la hora que ellos quieran para poderles atender. bueno pues un servicio eh, chapó el de Floristerías Mayo y además ya saben un servicio también muy fácil Mayo Flor es la web donde pueden hacer esas compras por si de aquí al domingo que es lo más inmediato, no les da tiempo a hacer esa compra de cara al día de la madre. O por, si la o por si la novia está afuera. Digo, la novia, la madre, la madre. perdón. <risa> la madre. Y la quieren enviar, exactamente. claro. Exactamente, puede estar no fuera la, la madre. Exactamente. ¡Hala, que muchas opciones, como sí. siempre, que nos presenta Javier y todo su equipo al que hoy nombramos y, especialmente y recompensamos de esta sí. manera con estas breves palabras porque también merecía la pena sí, que no, estuvieran aquí presentes de, de todo el equipo que hay detrás de nosotros Pues Javier, muchas gracias, ánimo con estos días que serán fuertes debido a esta festividad y ya esos preparativos para esos grandes eventos que vienen ya con la primavera sí. y muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo Muchas gracias a vosotros por recibirme ya, te lo decía antes, cuatro temporadas y muchísimos programas detrás. Y lo que nos queda. Y si sí. no, estén muy atentos. Muchas gracias, Muchas Javier. Muchas gracias. Hasta luego.